Bienvenidos a GPS ODS Makivka, un canal que contiene vídeos de diferentes temáticas en español, inglés y euskera. Estos vídeos tratarán sobre educación de calidad, acción por el clima, paz, justicia e instituciones sólidas, energía asequible no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico y producción y consumo responsable, los cuales afectan hoy en día a la sociedad según la ONU. Espero que lo disfrutéis y lo encontréis interesante.